Bueno, vamos a jugar Arsenal Y bueno, eh, me creó otra cuenta eh, Porque sí. Ignoren el nombre de esta cuenta es, es muy troll el nombre A ver Creo que es difícil eh, grabar mientras juegas Ya de que puede que no te concentres en hablar Entonces yo creo que va a estar un poquito difícil Grabar este video pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. A ver. ¡Ey! ¡Ey! No, se fue para allá. Eso, eso, eso, eso. Disparo. Eso. Eso listo. Ah, no. A ver, vamos acá. ¡Ey! ¿Viene alguien? Ah, no, es de mi equipo. Ay, no Me pude haber hecho la mejor kill ah. Bueno, otra vez a, ver. a la una, a las dos y a las tres ah. y, y, Me lo mató cuchillo No creo No, me mataron Se acabó la partida GG. GG A ver, voy a practicar mi puntería A ver Pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, Bueno mmm, La puntería en arsenal Es difícil, pero con un solo disparo Ya se muere sabes, Lo hundimos aquí Y suscríbete. Uy. <coughs> a ver, entonces sigamos. A ver, por acá, por acá. ¿Esto qué es? Y acá hay alguien. Le disparó... Le disparó a No. Ah, me mató. A ver, otra vez. Creo que a cuchillo es mejor. Lo malo de a cuchillo es de que de que hay cooldown. Porque miren, yo sí si, yo si cambio de arma. Tengo que esperar un, como un 10 milisegundos para poder disparar. Y pues no sé, puede ser perjudicial. ¿Si estoy grabando? Sí. ¡Ey! ¡No! ¡Me mataron! A ver, otro intento. El, el final level. No, se acabó. Voy a tratar de estar en el top 1. Haciendo un chorro de kills. A ver si puedo. A ver, yo creo que la más eh, fácil es esta. Casa segura. Reagan, Royal. FFIA me gusta. Hizo la emotice insana Tienda ¿Qué hay en la tienda? Creo que me voy a poner otra skin Aunque en esta cuenta no tengo casi nada Solo tengo lo predeterminado Pero a ver Yo creo que voy a usar este A ver, jugar Me voy a poner las pilas Uy, uy, empecé bien Empecé bien Piumba, piumba ah, Me mató Uy, pero es que en este modo hay literalmente mm, Equipo amarillo O sea, equipo amarillo O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un equipo amarillo? Ay, a ver, ah Uy, en serio, ¿cómo me mató? Uy Uy, cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Mm, se me traba la lengua cuando juego y hablo, porque no me concentro. Eso. Piumba. Ah. Pero bueno, voy bien, voy bien por el momento. Voy bien, la verdad. Nada mal. Ah. Nada mal, la verdad. A ver, la guitarra, matar con esta guitarra es casi imposible. Ah, no, fue fácil. Eh, A ah. Eso, uy, uy, uy, eso lo mato. Piumba, piumba. ¿Es de ráfaga? Pues es de ráfaga, pero tiene cooldown. Eso, a ver... Ah, me mataron. Estaba revisando si estaba grabando. ¿Eh? Eso, no mato. Ahora subo acá. Ahora caí alguien. Ya está muerto. Ya está muerto, entonces lo dejamos ahí. Y ahora dejamos el cuerpo ahí tirado. Porque igual yo no lo maté. No importa. Ey, ey, ey. uy matar a ese de allá sería imposible y este no que mala tontería <risa> a ver alguien por acá no nadie ey, ey, ey, ey, ey. Cuidado, cuidado cuidado cuidado no me va a tocar jugar aimlab. Para practicar mi puntería. Ya que si no practico mi puntería, no sé. Ya no sé qué hacer con mi puntería. ¡Piumba! ¡Piumba! ¿Te mató, cuchillo? ¡Ah! ¡Uf! Hubiera hecho un clic un segundo antes. Y lo hubiera matado. ¡Piumba! ¡Ah! A ver... Cuchillo. ¡Listo, bro? ¡Piumba! ¡Piumba! ¿Equipo rosado? ¡No! Y por eso se pone a bailar. Se pone a bailar ahí. Cualquiera. Eso. Y este de acá... ¿Por qué hablan tanto por el chat? A ver, ¿qué dice? Qué difícil es este modo, dicen. Jugar. Equipo azul. Porque los rojos se distinguen más de color. Y los puedes ver más. Y es un beneficio. La verdad. ¡Ey! ¡Piumba! ¡Piumba! ¡Uf, esto está! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! No, eso corro, corro. Me pongo a cuchillo. Ay, ¿lo maté? No, no lo maté yo, o oh, sí. Ah. No. Uf, ¡Eso esto está tenso. Está tenso, me tocó con puro try hard. O no sé si yo soy muy manco o es que los otros son muy buenos. O yo soy muy malo o los otros son muy buenos. Eh, una doy una duda, ins, ¿cómo es que se dice? Insins. No, ¿cómo se dice? In, in, in Ey, ¿cómo quito este letrero? Es No. Y sí, se me olvidó la palabra. Pero bueno, no importa. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Yuma, yuma. Subo por aquí, rápido. ¿Y acá hay alguien? ¿Acá hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No, nadie. Eso... Ah, no. A ver, me voy a poner las pilas. Uy, rojito.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 esos kills a cuchillo dan un resto de, de plata No mentira, no sé Acá hay alguien, hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿alguien? ¿alguien? Uf. Estoy súper concentrado Nice headshot. Eh, eh, eh, eh. A ver, vamos a lo YOLO, Troll. Ah, no. Ya se acabó. No sé por qué dicen GG. Ah, ya. Yeah. O sea es que sí sé. Pero no sé. GG es como decir buena partida. Ganamos. Good game. va ganamos. Yo he visto unos youtubers super Pro en arsenal de que literalmente vuelan, no sé cómo. O sea, literalmente vuelan. O sea, no, no es de que vuelen así como. como un exploit o algo así. Sino es que saltan súper duro así con un cuchillo y son repros. Ojalá algún día pueda ser así de pro. Voy a tratar, y voy a tratar de subir más contenido así como de Roblox Y si quieren que suba un juego, comenten qué juego juego Ya que yo siempre leo los comentarios Es más, necesito que comenten porque casi nadie me comenta y, y, y, ah. Literalmente, eh, solo el 1% de la gente comenta y de, no sé, me pone Teristongo. Me pone Teristongo. Sí. Uy. Uy. Este mapa es el más difícil porque es muy grande y se pueden esconder donde quieran. O sea, eh, literalmente alguien se puede hacer detrás de esta mata. ¿Qué? No. Alguien se puede esconder muy fácil aquí, no lo ven y, y puede salir, no sé. Este mapa para mí, en lo personal, es difícil. Uy, uy, me salió buena esa, ¿eh? No. A ver, vamos a lo tryhard. Vamos a lo tryhard. Ah, No. Yo pensaba que era un enemigo. Y era una... Era un aliado. ¡Piumba! ¡Piumba! Ah. A ver. Uh, yo estoy seguro de que puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ah no! porque qué estás partiendo una nada? Duran como cinco minutos. 10 minutos. 15. No, yo creo que unos... Tres minutos. Coma, o sea, dije coma por, por, por, por el, no sé, para salir del tema de, de, ¿de qué? Es que no sé cómo salir de un tema y pasar a otro. Bueno, el tema de ahora es, ¿ganaremos o no ganaremos? Yo creo que sí. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Uy! Mmm, casi me lo mato. Cuando no estoy grabando ahí sí me salen con el snipers y todo. Cuando no estoy grabando me pongo el modo trajeron. Uy. Qué kill tan rica así. A puro sniper. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me escondo acá! ¡No! ¡Salgo! A ver. Me meto acá. A un armario. Este armario es más grande que cualquier cosa. Ah. Me mató. Ahí, ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, Oruro. Vamos al otro. No, mentira. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es para prender la luz o qué? O sea ¿Quién pone un, un, un enchufe aquí? No, un enchufe no Pero, o sea, es que estas cosas siempre van ahí O no sé si sea otra cosa diferente Pero no sé, se me hace raro No sé Es extraño no es porque no hay gente aquí. O sea, no hay casi gente. Ah, no, sí. Digo que no hay gente y aparecen como mil personas. Y por eso tryhards. A ver, me pongo cuchillo para correr más rápido. Yo antes no sabía de que uno con cuchillo corría más rápido. Y me mataban muy fácil. Pero bueno, me siguen matando fácil. A ver, ya vi el truco que usan esos tryhards. Si hacen en algo alto con un sniper para disparar y hacer kill, y hacer kills así con sniper y eso. Pero es que lo malo es de que no sé, no encuentro ningún lugar para esconderme ahí. Yo creo que este... Piumba! No, piumba, piumba! ¡Ah! Eh, eh, a ver, vamos al otro ahí. Es que así me... Se me cayó el micrófono, pero bueno, no importa. Vamos al otro Aijar, al otro Aijar. A ver, al otro Aijar. A ver, al otro Aijar, al otro Aijar. Un otro ¡Ey, ¿Eh? ey! ¡Eh! Ah, es que como es rojo, o sea, yo, yo estoy acostumbrada a que son los que son rojos son enemigos. Entonces, por la próxima escojo azul para, para que los rojos sí sean los enemigos. Así me, me va a facilitar. Y, pues, no sé. pluma, ¡No! pluma, ¡Ah! ¡Ay, es que estoy en competitivo! O oh, bueno, no sé si aquí haya competición que estoy con las mismas personas de ahorita, solo que... Yo soy muy malo, creo. ¡Pirumba! Uy. ¿Cómo es de que pasé por tanta gente y ni una sola kill me hice? A ver, disparó. A ver, a ver, no, no, no, no, no, no. Uy, está bien escondido ese de ahí, ¿eh? ¡Ey! Uf, me pude haber hecho una kill de rechupete. Uf, es que aquí lo que más importa es como disparar en el momento justo, como este kill, esta kill. Uy, ¿vieron esa kill que me hice? ¡Qué rico! Y, uy, me lo maté desde acá, ¿en serio? Uf. Piumba. Y... No sé si puedo saltar hasta allá, a ver. Piumba. Uf, salté hasta acá. Ahora me hago acá. Y ya estoy acá, como los esos Ah, ya, estoy en el mismo lugar de ahorita, solo que vine de una manera diferente. Pero así no te pillan. Piumba, piumba. Me pude haber hecho como dos kills. O bueno, como cuatro. A ver, ¿en qué puesto estoy? ¿En puesto? Bueno. Ah, uh, no sé. Tendría que contar y así pierdo tiempo de la partida. Ah, ya, yeah, estoy en puesto nueve. No... Final level, el, ¿cómo es que? el nivel final, y se acabó, se acabó la partida, pero el video no, a ver cuánto tiempo llevo grabando, 19 minutos, cómo es que el tiempo pasa tan rápido, o sea no lo puedo creer, y bueno, hice algunas escenas, miren, hice una de ya vuelvo, y aquí el botoncito de suscríbete, esta de suscríbete Hice escenas bastante buenas y lo chévere de esta escena es de que acá tiene el botoncito de suscríbete y el pollete gaming. Para que no se les olvide mi nombre acuérdense en KFC y el pollete Uy, uy uy uy Sabían que dicen, sí, sabían que se dicen ...pollete tres veces se les aparece un KFC. No sé, pruébenlo. Es 100% real, no fake. Eh, media Fire. Ven. Y ¡Uy! Brrr, lo maté. A cuchillo. A ver, una kill a cuchillo. ¡Piumba! Mm, Me pude haber una, hecho una kill. Me pude haber hecho una kill... Me pude haber hecho una kill y no la hice. ¡Piumba! ¡Piumba! ¡No! A ver. Igual es solo un juego. No me tengo que estresar por un juego. Tengo que controlarme. Bueno. Es solo un juego. Nada más. Nada del otro mundo de que me maten. Es normal. Normal. Es todo normal ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! A ver, ¿cómo me da control de Xbox? Este control de Xbox Pues... A ver, ¿cómo me da con este control? Que yo tengo Uy, no, qué difícil jugar con esto O sea, ¿uno con esto se puede hacer una kill? Yo lo veo imposible eso está más desconfigurado que quién sabe qué. ¿Con cuál disparó? ¡No! ¿Por qué me puse a matear? ¡No! No, pero nada se diferencia a jugar con teclado. Jugar con teclado es muy bueno. Ya que los controles de Xbox limitan tu capacidad mental. Tanto como espiritual. Tanto como físicamente. De tu puntería. Y es muy fructífero. Fructífero el teclado. Bueno, no, pues eso no se podría utilizar porque, no sé. Aún no entiendo bien Que es fructífero. O si sea, entiendo, pero no entiendo. A ver, el dinosaurio, porque hay tantos dinosaurios, o solo hay uno y yo soy el que exagera. Esperen, creo que eso porque es la sensibilidad está muy alta. No, uy, me pude haber hecho una kill buenísima, así de que me dé bastantes puntos. Pero para qué, pero aquí de un solo disparo ya estás muerto. Pero cuando le disparas a otra persona, tienes que darle como 10 disparos para que se muera. Uy, ¿vieron esa kill que hizo a cuchillo? Por fin, una kill a cuchillo. Pero bueno, eso no es mucho ya que estoy en el puesto 10. Soy literalmente el peor de, de esta partida. Ganador. No sé por qué, pero eh, este arsenal te da demasiados emblemas. O sea, haces cualquier cosa, literalmente saltas... El emblema más legendario de Roblox. Saltaste por primera vez. en tu logro. ¡Uy! Tienda. Tengo 690. ¿Para qué me alcanza? ¿Me alcanza para una caja? No. No. Creo que... No, creo que me voy a comprar este de... ¿Esto? Ah, no, ¿para qué? Yo quiero una... Un emote. No, creo que las, ca las casos... ¿Por qué casos? Así no se traduce. Es una caja, no caso. Pero, wey, no, hay ese traductor ahí... Automático. A ver cuál compro. Este o este. Yo creo que este. Comprar... No, porque un emote, pero bueno, un emote ya es mucho. Lo malo es de que estoy guando en una cuenta que no es la mía y lo hice para para porque para desbloquear más emblemas y por qué, por qué, por qué? quiero inventarme una excusa, porque sí y porque puedo. ¿Por qué sigo apareciendo sin emotes? Ah, ya creo que se equipa solo Azul, equipo azul No ¿Cómo así de qué? ¿Cómo así? No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No ¿Aquí sirve el, el dance. No creo el dance. Sería casi imposible Ya que arsenal es un juego muy bien hecho Ojalá algún día yo haga juegos así, he hecho juegos pero ya con cosas hechas, estos lo hicieron todo a mano, y eso es lo mejor, decir ah, este modelo lo hice yo, aunque pues bueno, lo hice un grupo, un grupo puede hacer um, un juego buenísimo. Porque muchas personas pues no se pueden decir, a ver, añadamos, no sé, una pistola, de que sea un arco iris Con un, con una rana, René, encima Con la cara de, del, de Goofy y, y de que la culeta sea un zapato ¿Saben qué es la culeta? La culeta es esta parte Y su, me equipé el emote. A ver, vamos a probarlo. Y... Un emote. Aunque bueno, este ya lo tenía en mi cuenta normal. O sea, no es como de que haya perdido mi cuenta normal. Solo... Solo que quiero jugar en esta porque sí. No. A ver, no es porque, pero cuando hablo, como que me matan, como que hablar no es bueno, pero es que si no hablo, aburre el video, no sé, me parece aburridor sin hablar, voy a decir algo, voy a parar de hablar un momento, no mentira, yo cuando he dejado de hablar, si dejo de hablar es porque pasó algo malo. ¡No! ¡Me mató! ¿Esto qué es? No entiendo qué es esto. Una planta carnívora. Esa planta carnívora me encanta. Se consigue en una caja fácilmente. Pero depende de tu suerte si te sale o no te sale. Lo bueno es de que eh, si lo recolectas todo sí o sí... O sea, está confirmadísimo, o sea, sí o sí te tiene que salir en algún momento. O sea, es imposible que nunca te salga. Por lo menos si juegas una semana, una semana ya lo puedes conseguir. En una semana ya lo tienes. Y no solo lo tienes a la planta carnívora, también a más. Y en un mes puedes conseguir literalmente como 20 skins o avatars, no sé cómo decirle piumba piumba no uy pero esta arma está buenísima esta arma está buenísima o sea esto está op no sé por qué se ríen de la nada o sea x de la nada y bueno y no olvides suscribirte ya que sin campana no hay banana y bueno y ahora les voy a mostrar por qué me banearon de roblox o sea ¿Por qué no uso mi cuenta principal? Y es porque me banearon por solo un día. Y pues... Y pues, no sé. Me banearon por algo muy injusto. Por decir que soy peruano. O sea, ¿quieren ver? Bueno, ya se lo muestro. Y bueno, y aquí está la razón, miren. Expulsión de un día. Roblox no permite ningún tipo de peruanos en la plataforma. Motivo... Peruanidez. Objeto ofensivo, soy peruanito. Motivo, no se permiten peruanos en esta plataforma. Objeto ofensivo, viva Perú. Motivo, acoso. ¿De qué país eres? O pues sea, es que no entiendo. Roblo que está loco, o sea, esos moderadores que son. Y bueno, y aquí termina el vídeo. Shuu.